mis primeras palabras. ¡Tata! ¡Tata! Es así como te llamo. Cuando del trabajo te veo llegar, yo corro para poderte abrazar. Celebro tu llegada. Mis ojitos brillan, pues estás a tiempo para poder jugar. Ya podemos practicar el saludo ya podemos comenzar a jugar. Papá, apúrate, que en tus brazos ya quiero estar. Jugar en el rum rum es divertido. Jugar al avión es mucho más. Volar en el aire, yo quiero, y el cielo poder alcanzar. ¿Má, má, má? Le digo, cuando yo quiero más. Pues con mi tata Quiero todo el día jugar. ¿Está? ¿Dónde está? Uh -oh. Dad se ha ido ya. Se me olvidaba Que las plantas Hay que regar. Tus herramientas de trabajo Me asustan un poco. El ruido del taladro Escuchar no quiero, pero deja que crezca, y verás que hacer mis juguetes yo puedo. Ya jugamos tanto que quedarme dormido no quiero. Procuro no quedarme dormido. Procuro hablar un poco más. Papá, léeme cuentos. Cuéntame historias que al final del día escucharte es todo lo que yo quiero. Yo también te quiero, hijo.